Y ahora sí, tenemos a nuestras próximas dos invitadas de lujo que están preciosas, impolutas, impecables. impecables. Mirá lo que son estas dos bailarinas, Bianca y Abigail. chicas. Bienvenidas Hola. chicas. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Un gusto conocerlas. Las vimos ingresar en el estudio y dijimos, wow, qué presencia, qué porte, de qué lujo. elegancia. Escuchame. Impresionante cantidad de medallas, Clary. Sí chicas, pues ¿cuántas medallas tienen cada una? ¡Qué locura! Yo tengo nueve. Yo tengo seis. Nueve wow. y seis medallas. ¿Y qué edad tienen Yo doce y ella nueve. ¿Vos tenés nueve medallas y nueve años? O sea, como sí. si cada año, año <tose> tuviera ganado una medalla. Básicamente, <tose> <tose> y vos cada dos años, pum, una medalla. O sea, tranquilas chicas, ¿no? <risas> qué talento. lindo. ¿Y medallas por qué disciplina? ¿Ustedes qué hacen, chicas? Que le cuenten a la gente. Contorsionismo y baile. Yo hago español, contorsionismo Ajá. y... Y, y que, academia normal. Bueno, claro, es que debe ser bastante difícil hacer contorsionismo, ¿no? ¿Contorsionismo ¿no? es como lo que vemos en los circos, ¿no? Que se doblan para todos sí. lados, así. Como para sí. darnos una idea, wow. ¿no? Qué lindo, chicas, Ya a qué edad de empezar Porque, ver, Son muy chiquitas, pero me imagino que esto debe llevar muchos años de práctica, ¿o no? Sí, contorsionismo sí. hace dos años y baile hace cinco. Ajá, muy bien. ¿Y vos, Abby? Um, igual. Igual que ella. Muy <risa> bien. Y ahora trabajan. Como dupla. Sí. En sí. cada competencia que se presentan, en cada torneo, van las dos juntitas y hacen su presentación. Sí. no Muy bien. ¿Y cómo surgió esto de formar una dupla y empezar a, uh -huh. a trabajar juntas? Porque siempre nos juntábamos a entrenar como éramos vecinas y ah, mi profesora vio que nos juntábamos todo el tiempo. Y iban sí. como a la misma academia, ¿no? Sí. sí. Eran compañeras y la profe dijo... Se parece que acaban bien, claro. se potencian sí. entre las dos. Aparte se comparten los nervios, me imagino, ¿no? Antes de la sí, presentación. Sí. Está, Está bueno, bueno tener una compañera. Qué lindo. ¿Y ya se han presentado juntas en alguna competencia? Sí, en CADAR sí. que Ajá. fue en San Luis Muy el bien. domingo pasado. Ay, ¿cómo le fue? Bien, ganamos primer lugar. ¡Vamos, vamos sí, Escuchaba una cosa, qué lindo de San Luis, tiene lo lindo de viajar, de conocer otros lugares. Sí. Qué divertido. Sí. Me encanta. Bueno, este, ellas han traído como toda una especie de, de plataforma sí, sí, sí. con colchonetas para mostrarnos más o menos qué es lo que hacen. Así que cuando quieran las chicas pueden pasar, obviamente dejar las medallas, porque si no un se va, va a estar complicado. Nos muestran bien qué es lo que hacen y después seguimos charlando, ¿les parece? Uh -huh, uh -huh. Dale, yes. perfecto. Ahí colocan las medallas en la silla. Tranquilas que nadie se las va a robar, nosotros no, las nos vamos, vamos a, a cuidar. Dejamos los, los micrófonos de y esto es Con Música. Han traído ¡Mira! un tema Repower de Imagine Dragons Uy, para esta presentación. Encanta. Así que suena la música y para todo Mendoza, Abigail y Bianca en Mejor de Mañana. Impresionante. Que la pierna para arriba, que pum, me abro el pierna, me oh, tío, No, impresionante. La da, la Entonces, estaba como ahí, viste, en cualquier momento. Chicas. <risas> chicas, qué lindo lo que hacen y, y qué bonito que es el trabajo en conjunto. Sí, que una va, otra viene. Hay que estar muy concentrada, ¿no? Para seguir a la compañera. Ah, sí. Qué lindo, <risas> chicas, está buenísimo. ¿Y a futuro cómo se ven con esta actividad? ¿Les gustaría seguir compitiendo de grandes en un momento, qué sé yo, convertirse en profesoras, en atletas profesionales? ¿Cómo se ven de acá a un unos añitos. Y como profesora, como bailarina. Ajá. A full con esto, entonces. Sí. Dios. ¿Vos también? Sí. Es que la, sí. Las dos. ¿Quieres seguir? Se llevan food? en la sangre, escúchame. Qué lindo. ¿Y, y, ¿Y por qué se les dio por esta actividad? ¿Había alguien en la familia que, que lo realizaba o qué les despertó curiosidad para decirle, sí. mamá, papá, me llevas a danza, Aquí quiero ser acróbata? Mi tía ya sí es la profesora. Ah, listo. Entonces sí, la tía claro. Jessy te dijo, vos te venís conmigo La discípula <ríe> ¿Y en tu caso, Abby? En, yo quería bailar Ajá, te quería. gustaba bailar y listo ¿Y a poquito te diste cuenta que era súper flexible? Y dijiste, esto es lo mío Sí Me encanta, muy bien ¿Y en qué grado del colegio están, chicas? En séptimo Ajá, muy bien A pasitos del secundario ya Sí Muy bien no Yo estoy en tercero muy bien, muy bien, excelente ¿Cómo les va en la escuela? Bien Bien ¿No? ¿Saben faltan, coordinar, no? equilibrar como ese mundo de ser deportistas ah, y, fácil. y ser buenas estudiantes? Sí. sí. La, bueno, sí. Tiene de que inaugurar algunas. Tienen caras de buenas alumnas. Me encantaría. ¿A qué sí. escuela van? A la Patricia Mendocina. Muy bien. Que es que hablar. Perfecto. Muy Aprovechemos bien. para mandarle saludos a los compañeros, a las señoritas, claro, a las profesoras, porque amigos. seguramente todos las están viendo. ¿Tuvieron que faltar a la escuela para sí. venir hoy? Yo no Vos vas a la tarde ah, Muy bien, pero bueno, vos pegaste falta farc. eso sí. Está rejustificado, chicos A ver, eso qué mejor estar. que faltar a la escuela para salir en la tele Claro cosa. Son las famosas de sus <risas> amigos, del sí, grupo de amigos ahora ya está. Muy bien ¿Y qué les dicen sus familias? Cuando las tienen que llevar a competir Se sorprenden, las apoyan en esto Se ponen felices, me imagino Los sí, papás de a acompañarlas acompañar, se emocionan Sí Claro, cuando dicen, y las ganadoras son claro, La dupla, de Abigail y Bianca ¡Ay, ah, la tribuna explotada! Sí. Bueno. Y ustedes, en el momento de recibir la medalla, ¿qué es lo que piensan? No. Nada. Como están si más nada. Relajadas. ¿no? Están sí. ya más relajadas. ¿Qué lindo. Y estos, esos trajes, ¿quién se los confecciona? Me imagino que hay una re tarea por ahí de las familias. Ayudando sí. esto lo hizo una modista que se llama Mónica Ajá Y la, esto se lo pegó otra modista Muy Ajá. bien, precioso. Chicas, ¿las medallas de qué son? De distintas competencias, es una por año ¿Cómo funciona eso? No, es una por año Ajá ah, Muy bien, perfecto en, la, en las distintas muestras que ustedes van teniendo Sí Perfecto ¿Y a dónde les ha tocado viajar con, con la danza? Dijeron a San Luis ¿A El ¿a año, año pasado también lugar? a San Luis También a San Luis Hacen eh, sí. muchas competencias ahí Sí muy bien, ah, con mucha gente también, muchos chicos que hacen las mismas disciplinas. Ay, Eso sí. está bueno. Está buenísimo. ¿Y en, ¿Y en qué lugar entrenan? ¿Cómo se llama el gimnasio o la academia? Aerogym. Aerogym. Muy bien. Academia. Perfecto. Y hay chicos, me imagino de todas las edades. Sí, sí. Muy bien. Hay semillitas que son de 3, 2 años oh. y hasta grandes. <risa> semillitas. De 20. Me muero. Hay unos chicos de 20 o de, o de 22. Ajá, claro, van... claro, atletas ah, muy grandes, muy copados, me ¿Chicas, imagino. ¿Chicas, alguna vez les ha dado miedo hacer alguna acrobacia o siempre valientes para animarse? A veces sí. ¿A veces da un poquito de miedo a algo? Sí, sí. No, pero no se nota, te digo que hoy lo han hecho impecable. Sí, impresionante ¿Y cuál es la próxima acrobacia que ustedes dicen, voy por esto, esto lo tengo que aprender a hacer? El salto en el aire. Ay, ¿cómo es ese? cómo abrirse así de piernas en el aire? No, es... Como la medialuna sin manos Uh, wow. Ese es re difícil. Debe ser muy Ese es difícil, difícil. pero bueno, vamos por eso. Sí. Ahí ya sí. Están, lo están practicando, de a poquito va. Lo quiero practicar. Claro, claro. y qué, ¿cómo se empieza? La profe te va agarrando y después lo vas haciendo sola. ¿Cómo se aprende a hacer eso? se agarra a dos, entonces vos haces así, como que te tiran para Ah, bien, la agarra. Claro, y está alguien que te vaya conteniendo y les, alguien que, que te vaya ayudando. Sí, sí me imagino que al Porque... principio es todo con ayuda y después de a poco... Vas aflojando y vas, vas solito. ¿Y cómo se viene este año para ustedes, chicas? ¿Ya tienen otra competencia en la mira? ¿Se están preparando para, para algún torneo? ¿Cómo es? Y ahora vamos a salir en Mendoza, en el Teatro Mendoza, el 7 de septiembre. Ah, Ay, muy qué lindo. Bien. ¿Tienen función? Sí. sí. Qué lindo. 7 de septiembre, entonces. ¿Y cómo es la, la obra? ¿De qué trata? que van a estar bailando? Y los bailes que hacemos siempre. Muy bien. Un acorio, entonces. Sí, sí. ¿Y cuántas son en el grupo? ¿O van ustedes dos juntas nomás? No. No hay más. Ah, muy no. bien. Es un grupo ya más grande. Sí. No van como dupla. Perfecto. ¿Y qué canción van a bailar esta vez? No, todavía no sabemos. Todavía no está no. definido. Muy bien. Pero, no, y aparte, no queremos spoilear, claro, chicos. Que a ver, es sorpresa. Ahí en el teatro. <ríe> Qué lindo. Me bueno, encanta. gracias a las familias por haberlas acompañado, las chicas, mira, todos ahí emocionados. Sí, con las cámaras, todo. Sí, orgullosos. hermanas, <ríe> las mamás. ¿La profe vino al final o no? No, no. las vino a acompañar? Bueno, le pero seguramente nos está viendo la profe, así que le mandamos un beso gigante y el aplauso de nuevo para las chicas que la rompieron. Mira, ahí está la familia. Está saliendo en la tele, chicas. Saluden. Buenas. Qué lindas. Gracias, gracias por venir y, y por bancarla a, tanto a las chicas eh, en este sueño y en esto que tanto les gusta hacer a ellas. Hermoso. Ha sido un placer, señoritas. Son gustó muy la tele? talentosas. Sí. ¿Le sí. gustó venir? ¿Están contentas? Sí. Eso es lo importante. Es que se diviertan y que Obviamente. la pasen lindo. Para eso está pensado este espacio. ¿Algún saludo que haya quedado pendiente Muchísimo. que no se tengan que olvidar? Es ustedes. momento, momento de dar los saludos. Vamos. A mis compañeras de la academia, a mis compañeras de la escuela, a mi tía Jessica Díaz uh -huh. y a mi Profesora Nicole, muy, muy bien. bien. A mi profe Jessy, Ajá. a mis amigas de mi academia y a mis amigas y a mi familia y a mis hermanos que me están viendo en Y a mi barrio. prima Lupe. Ahí, Ahí está la, la prima también, la, la, la Lupe. Muy bien, a la Lupe también, Chicos, porque es claro, después te, te pasan factura, ¿viste? Te dices, estuviste en la tele y no me saludaste. No, todo mal con no, no, claro. no hay que olvidarse de nadie, porque si después... no la han me mata. Claro, ¿viste? Sí. Lupe, beso grande. Qué linda. Bueno, el aplauso, ¿no? Para Nuevamente. las chicas, que han estado hermosos. Gracias por venir. Nos encantó Gracias, conocerlas. ¿eh? Que sigan todos los éxitos porque el talento lo tienen. Impresionante. Sin duda. Todo lo mejor, chicas. Gracias. Hermosas. Gracias. Mensajito para compartir con ustedes porque el 7 y Gambetita te llenan de regalos para este día del niño. Una cama elástica, un metebol y un. Muy...